Y ahora sí, como veníamos anunciando en esta tarde de impacto inmobiliario extendido, eh, estamos, estamos junto a Gustavo Urevich, él es director de Garantía Ya. ¿Qué es Garantía Ya? Espero que me, que me lo cuente él, porque tengo mucha intriga al respecto, y creo que es algo que, que nos va a ayudar muchísimo, eh, sobre todo en nuestra, en nuestra zona, ¿no? Que, eh, y ahora vamos a entrar bien en detalles para que ustedes compartan conmigo esta idea. Hola Gustavo, Gastón, perdón, Gastón, ¿cómo estás? Dije Gustavo. No pasa nada, ¿no? a mi socio se llama Gustavo, así que. Ay, puede ser por eso, Gastón. No. Buenas tardes. Gustavo? Ido, Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Bien, acá, muy, muy contenta de tenerte acá en el aire, porque eh, en estos tiempos eh, no es un tema menor eh, lo, lo que vos nos vas a presentar hoy. Hay familias que necesitan alquilar. Y, y, y el tema de la garantía de las fianzas es, te lo digo por experiencia, estar al lado del mostrador fundamental. ¿De qué se trata Garantía ya? Contanos un poquito del sistema. Bueno, gracias por invitarme. Eh, yo también tengo experiencia, tenemos experiencia en el mercado inmobiliario, venimos de, también del sector inmobiliario, de, de dirigir inmobiliarias si y sabemos de esta problemática de la garantía propietaria, que la garantía propietaria hasta el momento, hasta hace unos años, era lo único que existía como herramienta para avalar un alquiler, eh, sí. como, como máximo, digamos, porque en algunas ciudades que podemos visitar o provincias que pudimos visitar, solamente se hace con recibo de sueldo. Y la realidad es que es una, una herramienta muy débil y muy restrictiva, es muy frágil. Primero es muy débil para el propietario, porque ante una crisis como la que estamos viviendo, donde hay muchos inquilinos que están imposibilitados de pagar el alquiler, los propietarios no, no están cobrando el alquiler y se les va a complicar. Y no solo eso, están pagando las expensas, están pagando los gastos los propietarios. Cuando uno compra un departamento como una inversión, lo que espera es cobrar, no estar en un tema legal con una garantía. Entonces Y era muy restrictiva también para los inquilinos, porque te pedían una garantía propietaria de, de un familiar directo. Entonces hacía que el mercado de alquileres eh, se reduzca. Y lo que Garantía ya propone es, una, es justamente una opción superadora a la garantía propietaria Donde nosotros salimos como garantes del, del alquiler, del inquilino y, te, y cubrimos lo que es el alquiler, las expensas, una cobertura muy completa Y lo más importante hasta el desalojo del inquilino Y toda la parte legal la absorbemos nosotros El dolor de cabeza que podía ser para un propietario claro. Iniciar un juicio de desalojo, cartas documento, el estrés que conlleva eso Lo absorbemos nosotros esa es la idea, el concepto general de garantía. El concepto general. Y ese, o sea, digamos, dentro de este sistema, por lo que vos me decís, eh, tiene ventajas para el propietario y, y eh, como intermediario el martillero también, porque o sea, no solo va a beneficiar al propietario, sino el que intermedia, que generalmente es el que también comparte el dolor de cabeza, ¿o no? Exactamente. Mirá, a ver, el principal beneficiado es el propietario, claramente... Nosotros le decimos sí. que es un sistema de cobro asegurado. Pase lo que pase, garantía ya te paga. Vamos a poner el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora. ¿Eh? Sí. En esta pandemia los, los propietarios van a cobrar hasta el último centavo, los que contrataron con garantía ya, y los que no, los que lo hicieron con garantía propietaria, no. Entonces, me parece que la principal ventaja para el propietario reside en tener la tranquilidad de cobrar su renta todos los meses. Hasta el desalojo del inquilino... Sí. Y el inquilino, obviamente, de poder acceder a, a un alquiler. Yo creo que la principal ventaja de, del, del inmobiliario, del agente inmobiliario, reside en, en primer lugar, poder aconsejar y cuidar al propietario. Y, y explicarle Totalmente. de, de qué se trata garantía ya. Este sistema, poder darle la opción que, que muchos propietarios tal vez desconocen, digo, en el interior del país, por ahí en capital ya la mayoría de los propietarios y agentes inmobiliarios ya están familiarizados. Eso te quería, te quería preguntar, porque nosotros, bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo lo podemos implementar en el interior o cuáles serían nuestras ventajas, pero ustedes en realidad ya tienen el sistema aceitado porque ya se viene utilizando hace ¿cuántos años en Buenos Aires, en Capital? Este sistema nosotros estamos hace tres años, claro. Acá en Capital, o sea, ya, y te diría claro. que hoy un gran porcentaje de las inmobiliarias lo utiliza, cualquier propietario sabe de qué se trata, eh, a ver, respecto al interior, te cuento que, que hicimos algunos viajes, tuve la posibilidad de viajar a Rosario, a Mar del Plata, a Chubut a hablar con referentes, invitados por referentes del sector porque estaban muy interesados justamente por lo que hablábamos antes, de que ellos tenían o un recibo de sueldo o una garantía de propietaria que en el medio se vendía y no podían claro. llegar a cobrar y, y conocieron este sistema y nos invitaron a dar charlas para las inmobiliarias de las ciudades. Y, y vemos que es incipiente, que ya llegó. En Rosario, por ejemplo, ya está instaurado, está implementado. En Mar del Plata está empezando, en algunas provincias ya está empezando a implementarse. Y vemos que, que el futuro ya llegó. digo Es cuestión de tiempo, porque realmente superador, es una opción superadora. Eh, tiene muchísimas ventajas por sobre la garantía propietaria y ninguna desventaja. Con lo cual, es cuestión de tiempo. Hay, es real que hay algo cultural de cada claro. ciudad. Que, que por ahí cuesta, que no, yo estoy acostumbrado a la garantía propietaria. Bueno, cuando empiecen a tener algún problema, o cuando vean que los propietarios que, que eligieron garantía ya cobran, seguramente el próximo alquiler o la renovación la van a, a pedir hacer con garantía ya. Esa es la idea. Y a este Gastón, yo, yo te contaba, fuera del aire, que acá, por ejemplo, lo que nos pasa mucho, que muchas de las familias que se vienen a, vienen a probar a Pinamar, que por ahí tienen un buena, una buena vida, un buen pasar, propiedades en Buenos Aires, vienen como digamos huyendo por una cuestión de seguridad y buscando probar necesitan alquilar un año o dos hasta que bueno pongan en venta su casa para volver a invertir a Pinamar y, y les cuesta poder porque no tienen familia en Pinamar y les cuesta poder justificar un ingreso que tienen pero eh, no lo podemos plasmar en los, en los papeles y perdemos muchos clientes por, por el tema de las garantías de, con esta sí. garantía de recibo de sueldo o propietaria, entonces me me entusiasma mucho que nos cuentes un poco que el sistema, cómo serían los requisitos, cómo, cómo podríamos, oh, mínimamente aunque sea un pantallazo, qué es lo que tiene que poner el inquilino, o ¿no? cuáles serían de alguna manera algunos requisitos que, que el inquilino puede solicitar también. Bien. A ver, la problemática es de las dos partes. Es del inquilino eh, y del propietario. El inquilino porque no podía acceder o porque con su recibo de sueldo el propietario le decía que no, el agente inmobiliario le decía que no era suficiente. Y en caso de, de aceptarlo, el, la problemática también es del propietario, porque si el inquilino no podía pagar, eh, él se veía impedido de cobrar la renta. Entonces creo claro. que Garantía ya soluciona las tres patas del, del propietario inquilino y agente inmobiliario creo que da soluciones Total. a las tres patas del mercado. Respecto a los requisitos que me preguntabas, nosotros estudiamos cada caso no tenemos, no tenemos requisitos fijos estudiamos cada caso como decís vos alguien que tiene un recibo de sueldo o un departamento que cobra una renta o es monotributista estudiamos cada caso y eh, tenemos un departamento de riesgo eh, super profesional que estudia cada caso y evalúa el tipo de riesgo de cada inquilino eh, obviamente analizamos su historial crediticio mediante veraz bsra gnosis y, y vemos las posibilidades, siempre ofrecemos la posibilidad de tener un cogarante Esto es muy interesante. Alguien que no puede demostrar o que no puede mostrar la totalidad, puede traer un cogarante uno, dos o tres, para que lo ayude con su recibo de sueldo a sacar la garantía. La idea es ayudar, es, tiene una razón social la empresa también, que es hacer accesible la vivienda para un montón de gente que no podía. Te doy ejemplos de los venezolanos, por ejemplo, la comunidad venezolana, los brasileros que, que vienen a vivir, Argentina y no, obviamente pedirle una garantía propietaria es casi eh, hacerles claro. un chiste eh, Una broma claro. de mal gusto eh, Entonces okay. a ellos los ayudamos muchísimo eh, Porque les, pueden acceder a la vivienda Y están súper agradecidos con nosotros Tenemos mil anécdotas, eh, llantos en las firmas, abrazos Regalos que reciben nuestras asesoras todos los días de Claro, inquilinos. no lo había pensado, ¿sabes? Claro es, es real, a ellos los ayudamos muchísimo. También a, a estudiantes, muchos estudiantes del interior que vienen a Capital o a Gran Buenos Aires o a Rosario o a Mar del Plata, las universidades nacionales, también tenían ese problema. O sea, por ahí tenían a los padres que podían, que tenían una sustentabilidad, de un ingreso muy alto, pero el propietario el inmobiliario le decía: No, no podés alquilar porque necesitas la garantía propietaria. Entonces era bastante injusto en algún punto. Bien, bien. Y, y, uh, y en este momento, por ejemplo, ¿ustedes siguen, siguen funcionando y cómo llevan adelante? Porque unificar hablamos, o sea, los conocí a ustedes a través de lo que es firma digital, ¿no? Pero, ¿cómo es eh, ustedes pudieron seguir trabajando normalmente, eh, igual en la pandemia, gracias a esto? A, a ¿Cómo tienen ace aceitado el sistema, no? Exacto, te cuento. Nosotros fuimos pioneros en firma digital, no solo en el mercado inmobiliario, sino en Argentina. Respecto a la utilización de la firma digital, ¿por qué surgió la firma digital? Nos empezaron a demandar inmobiliarias, propietarios e inquilinos de las provincias Y nosotros teníamos que firmar como garantes Cuando vos firmás, garantía ya tiene que ir un apoderado a las firmas Está el inquilino, el propietario y un apoderado de garantía ya Obviamente no lo podíamos hacer en el interior No podíamos mandar un apoderado a Tierra del Fuego para hacer una firma Ni tampoco íbamos a abrir oficinas eh, prematuramente Después si el mercado se desarrolla, obviamente podemos tener una sucursal en determinadas provincias. Entonces investigamos cómo se hacía en otros países e investigamos qué herramientas teníamos disponibles en Argentina y la firma digital era una de ellas. Hoy tenemos cientos de contratos firmados en el interior, pudimos gracias a la firma digital seguir trabajando en cuarentena. Una pena, una pena que, que haya tenido que, que existir la cuarentena para que todo el mercado inmobiliario conozca la firma digital porque si la hubiesen conocido antes podrían haber seguido trabajando y firmando contratos. Eh, tuvimos la posibilidad te cuento de dar más de 40 eh, capacitaciones de hecho hoy, acabo de terminar una hace una hora eh, 40 capacitaciones sobre firma digital y eh, más de 1700 inmobiliarias capacitadas en esta cuarentena porque claramente somos la voz autorizada en el mercado inmobiliario somos una de las pocas empresas o la única empresa que ya utilizaba esta herramienta y, y sabemos cómo explicarlo tenemos un instructivo sobre firma digital cómo implementarlo y la firma digital es un éxito en el sentido de que los propietarios o inquilinos pueden firmar desde cualquier lado del país, claro. desde el exterior. Un propietario que está en el exterior va a poder firmar mediante firma digital. Ya no tiene que acercarse más a una oficina a hacer el garabato en el contrato, como le digo yo, el garabato. Vamos hacia el camino es claro, el camino de la tecnología es claro y no, nos lleva a la firma digital. Esta, lo que hizo esta crisis fue acelerar estos tiempos, básicamente. Así que todo, todo crecimiento y bueno, me, me entusiasma realmente que podamos ofrecer el, el servicio en, en la costa porque creo que, que lo que uno busca son soluciones, ¿no? Trabas hay por todos lados y creo que realmente esta va a ser, va a ser una y, y, y agradezco de alguna manera que es otra de las puertas que se fueron abriendo a través de, tal como vos decías, ¿no? La firma digital, hoy que estemos hablando de garantías, que son, eh, las cosas como yo digo, positivas, que, que, que nos llevó esta cuarentena, ¿no? que aunque parezca todo tan oscuro, nosotras siempre nos gusta encontrar esos, esos puntos de, ¿no? como este. Y desde ya te agradezco te, te agradezco este espacio en el programa, porque nos interesa que la gente conozca esta alternativa y que puedan solucionar su, su, su locación lo mejor posible. Bueno, te, te agradezco a vos, estamos a disposición... Eh... Les, eh, Si pueden seguirnos en Instagram, tenemos redes sociales En Instagram tenemos más de 52 mil seguidores Esto es algo que no te conté Somos el, Tenemos el único portal de alquileres en Argentina Hasta ahora todos los portales tenían alquiler y venta Nosotros tenemos sí. un portal que es solo alquileres Donde los agentes y las inmobiliarias nos dan sus alquileres Y nosotros se los ofrecemos a, a nuestros inquilinos Es un También valor agregado, agregado que tenemos Bien. Una base Muy de datos eh, y tenemos Facebook también, Instagram para que nos sigan a través de redes Manden sus consultas eh, Si son inmobiliarias y si quieren saber más del, del servicio Pueden solicitar, esto es importante, ya hice decirlo Pueden solicitar una capacitación individual De firma digital o, o, o de qué trata garantía ya para, eh, Hoy tuvimos 15, 20 minutos Y bueno, obviamente hay un montón de, de, pues, Mil, de preguntas sí, que surgen Que surgen montones, eh, obvio Nos ponemos a disposición, es una empresa 100% de servicios nos ponemos a disposición para cualquier inmobiliario, cualquier agente, cualquier propietario, cualquier inquilino que tenga alguna duda nos la haga llegar. Y nada, ponernos a disposición, agradecerte a vos. Esperamos el futuro con mucha ansiedad. Como decís vos, esta crisis trajo oportunidades, trajo muchas oportunidades y, y la posibilidad de adaptarse. Creo que, que la, la oportunidad de... De ver lo, eh, esta propuesta superadora Por sobre la garantía propietaria Es fundamental, es fundamental para, para evitar estas problemáticas Temas legales Lo de la firma digital Me parece que, como decís vos, sacar lo positivo En estos momentos es fundamental Yo hablá, escuchaba hoy algo muy interesante Que es eh, Cómo uno tiene que <coughs> Confiar en lo que son las empresas De alguna manera ya no eh, ir, ir buscando, por supuesto, empresas que sean serias Que sean responsables, que uno esté eh, esté comprobado, pero el camino es este, porque hoy en día todo va a ser, eh, va a atender a la digitalización, a, a, a, a todo lo que es eh, la información encriptada, y bueno, quienes la manejan, quienes están llevando eh, la experiencia, o como vos decís, esa amplitud mental de poder adaptar, quien se adapte más rápido, digamos, va, son los que se van a, a beneficiar. Y bueno, en ese camino estamos. Mirá. Eh, la verdad que hay que estar en la vanguardia. Si no te quedas afuera, hay una famosa frase que dice: si no te adaptaste, quedas afuera. Las inmobiliarias que adopten tanto el sistema de garantía ya como la firma digital van a estar un paso adelante. Hoy van a estar un paso adelante. En unos meses van a estar un paso atrás. Entonces, hoy nos requiere una adaptación para seguir captando nuevos clientes, ampliar la cartera, mostrarnos modernos, mostrar que somos una inmobiliaria que está a la vanguardia, que está con las nuevas herramientas. A mí me parece fundamental y espero que así lo entiendan los agentes y las inmobiliarias que, que puedan adaptarse para realmente darle un cambio al, al mercado que lo viene pidiendo digo en otros lugares del mundo ya no se firma de puño y letra ya no, uno no se imagina alguien yendo a una oficina a una sala de reuniones esto se al firma cual. todo por mail o, o, o digo en Estados Unidos se firman la, las escrituras por mail ni siquiera se hace una firma digital entonces digo me parece que es, que es un buen momento un excelente momento para adaptarnos para modernizarnos y para dar un paso adelante como mercado y como país. Perfecto, Gastón. Así cerramos, me encantó, me, me encantó como cierre, y vamos a seguir sin duda en comunicación constante. Gracias, Gise, y cualquier cosita, cualquier duda, a disposición, y cuando quieran eh, hacer otra entrevista, estamos por acá. Muchas gracias, gracias por todo, te mando un beso grande a vos y a todo tu equipo. Y ojalá gracias pronto pueda ir para allá esperemos lo antes posible poder ir para allá sí a porque vos prometiste un café para la, a la gente que hizo la charla de garantía así que eh, que lo mencioné en, la, en el es los programas así que tuvimos <risa> la posibilidad de hacer una capacitación para ustedes también para las inmobiliarias sí. de Pinamar y les prometí a un través café del un del almuerzo, Consejo me de sí ah menos no me acordaba con el centro de profesionales martilleros sí sí tal cual bueno, Exacto. entonces te vamos a esperar por Pinamar en cuanto pase. Muchas el gracias. Besos a todos chau, por allá. Chao, chao. Chau, chau. Aquí estamos nuevamente. Te, te, cedemos, eh, te cedemos otra vez tu programa. <risa> Yo te lo <risa> capturé bastante. No, eh, está perfecto. Perfecto. La verdad que muy interesante y me quedo con esto que dijo, ¿no? Hay que adaptarse a los cambios, a lo que viene y si no te vas a quedar atrás. Y este momento de cuarentena allí es para eso, para no dejar la mente en cuarentena, abrir eh, un abanico de posibilidades. Aparte de gente, o sea, ahora lo, los cambios cada vez son más rápidos. Antes era 10 años, por ahí antes de, de, de, la revolución industrial eran 60 años. Hoy los cambios, la disrupción de la tecnología hizo que, que hoy en meses. Eh, los productos, los servicios cambien y tenemos que tener eh, nos guste o no tener esa ay, activo todo para <ríe> adaptarnos ya los cambios son mucho más rápidos, necesitan más atención y más energía nuestra tal cual, muchísimas gracias G. Sí. gracias por estar nos vemos estar, el miércoles sea. nos vemos Hasta el próximo miércoles, miércoles. como siempre un gusto bye bye chao chao Gisela Costa, de impacto inmobiliario en la tarde del magazine. Quédate, que todavía falta mucho más en este magazine. Ya venimos.